Nada, no, muy bueno, eh. Muy bueno. Una joyita. Ayuda. ¡Me estoy corriendo de eso. Ey, ¿cómo estás? No te había visto, ¿todo bien? Eh, hey, acá andamos, ¿qué te puedo contar? <ríe> bueno, cerré el ¿Qué? orto, la contó. ¿Eh? no te enojes, no, no para, te no te estaba Disculpan que interrumpa el video acá, ¿eh? Pero alguien me puede explicar qué mierda es esto. ¿Acaso alguien ha llamado a Kringeman? Combatiendo el cringe de internet. ¡Ah! ¡Wow! Tengan cu... Uh, acá sí que hace frío, ¿eh? Ah, acá caminando por la ciudad. Uh. Mirá qué lindo esto, ¿eh? Muy bueno. ¿Qué es eso? Estoy muy asustado. <risa> esto, esto está muy bueno, boludo. Qué hijo de puta. Qué eh, eh, eh. Eh, hijo de puta. Disculpen, pero ¿alguien puede sacar esta poronga? Porque les voy a disparar, loco. Saquen esta mierda, loco. Ya se lo vengo diciendo hace dos años. Es una poronga esto. No es que Internet fue demasiado lejos, eh. O sea, uh, yo necesito un evento para mi casa, boludo. Es muy bueno. <risa> <risa> <risa> ja, veo que te crees chistoso. ¿Sabes qué más chistoso? Esto es chistoso. Mira, ahí lo tenés. Ja. Estaría necesitando que dejes de asustarme. Porque yo siempre me asusto cuando nos asustamos. Gracias. pa. hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Sabés hacer los bailes del forno? Uh. ¡Ah! Tengo que escalar esto por el bien de, de toda la humanidad. Tengo que escalar esto por el bien de la humanidad. Yo estoy! ¡Uf! Bueno... Creo que me voy despidiendo porque en este lugar hace un calor. Mira la cara de pelotudo que tiene este. Una bronca me da, una bronca. Disculpen, pero esto no está nada bien. Esto es muy triste. Alguien podría poner Sherlock Giefo. Eh, oh, miren este fondo, qué divertido. Ahora miren este, uh, qué divertido, qué divertido. Uf. Uh, oh, esto es increíble. ¿Dónde estoy? Hola, demente. Soy el diablo. Bienvenido al infierno. Mancame que tengo una llamada, ¿eh? Hola. Uh, ¿Es tu mamá? Estoy aterrado. Debes estarlo. Tengo muchísimo miedo en este preciso momento. Sí. ¡Ah! <risas> ¿Comiste? Uf. Uh, bueno, creo que me voy despidiendo porque en este lugar hace un calor. Mira la cara de pelotudo que tiene este. Una bronca me da. Una bronca. ¡No! no lo que te hermano. Hijo te la reacotó, rea no. ¿no, hermano?